está haciendo y se construye no, ni siquiera te puedo decir que se construye es una configuración eh, no es una construcción es una configuración y va más allá que lo más importante de todos no es no tener miedo, no tener juicio no tener prejuicio, es darte cuenta y ser respetuoso del otro hay un sentido ético acá de, que es muy importante ¿no? que es el reconocimiento del otro junto a vos ese reconocimiento junto, del otro junto a vos, si existe como tal, lo cuidás porque te sentís trama, sos parte, ¿entendés? Entonces, es eso lo que requiere la el sentido ético que, que, que tiene el otro, ¿no? Es el reconocimiento como persona.